a hablar sobre la definición de desarrollo sustentable. La definición nace en 1984 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas crea la Comisión Mundial de Medio Ambiente y el Desarrollo. Esta comisión define al desarrollo sustentable como el desarrollo que lleva a cabo o que permite satisfacer las necesidades de toda la generación presente, pero sin comprometer las generaciones futuras de poder generar sus propias capacidades esto es, según el informe de Brundtland, de la Comisión de eh, la ONU. La Comisión define al desarrollo sustentable en tres dimensiones. La social, la económica y la medioambiental. Si es que nosotros mezclamos las dos dimensiones, social y económica, el desarrollo tiene que ser equitativo. Si es que mezclamos la económica y la medioambiental, ese desarrollo tiene que ser viable. Y si mezclamos la social y la medioambiental, finalmente tiene que generar un desarrollo que sea vivible. La mezcla de las tres dimensiones y cada una de las subdimensiones en las mezclas de cada una de ellas genera lo que nosotros llamamos el desarrollo sustentable. Cada una de estas dimensiones a nivel nacional e internacional ha sido definida a partir de 10 indicadores para poder establecer eh, y ver cuáles son aquellos indicadores que nosotros debemos mejorar para poder propender a un mejor desarrollo sustentable. En ese sentido, el desarrollo en la dimensión medioambiental tiene entre sus eh, indicadores, por ejemplo, a las extracciones de agua dulce, a las emisiones de CO2 per cápita, a la razón ecológica, a la protección de la biomasa, entre otros. Por otro lado, la dimensión social también tiene 10 indicadores. Entre esos, nosotros tenemos, por ejemplo, al índice de Gini, a la esperanza de vida al nacer, a la tasa de desempleo, al promedio de escolaridad, entre otros. Por su parte, la dimensión económica también tiene 10 indicadores con los cuales se estudia esta dimensión, entre las cuales podemos nosotros mencionar al eh, PIB per cápita, a la tasa de inflación, al gasto en innovación y desarrollo, al balance fiscal, a la deuda externa, entre otros. Cada una de estas dimensiones estudiadas, por separado, a través de sus propios indicadores, genera finalmente un indicador de desarrollo sustentable para las naciones. En, en, en Chile, hay, este indicador ha sido estudiado eh, por la Universidad de Chile, específicamente por la Facultad de Economía y Negocios, eh, a través de cada uno de estos indicadores. Nosotros podemos mencionar que hay algunos elementos que ha utilizado el país para poder contribuir a la reducción de los efectos eh, sobre el cambio climático. En ese sentido, uno de ellos es la Ley 20.920 o de Responsabilidad Extendida del Productor, la cual establece un marco general para la mejor gestión de los residuos. Como esta ley, mejor llamada la Ley del Reciclaje, lo que hace finalmente es tratar algunos de los residuos, por ejemplo, baterías, eh, cartones, envases, eh, de tal forma que el productor ...sea el que finalmente se haga cargo a través de distintos actores... ...de los residuos que finalmente llegan al medio ambiente. Otro de los elementos que también se ha utilizado bastante en el último tiempo... ...para poder promover la idea de desarrollo sustentable... ...es el de las certificaciones medioambientales. En ese sentido existen dos niveles, de dos tipos de certificaciones distintas que se están desarrollando hoy en día, tanto para establecimientos educacionales como para municipalidades. En ese sentido está la certificación medioambiental de los establecimientos educacionales o SNCAE o la certificación medioambiental de las municipalidades o SNCAE. Cada una de ellas lo que busca finalmente es que distintos actores contribuyan a generar un entorno de desarrollo sustentable, lo cual finalmente ayuda a mitigar y a adaptarnos de mejor forma al cambio climático. Otros actores que no dejan de ser importantes para la mitigación y la adaptación al cambio climático son empresas y organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido es sumamente importante que las empresas también se vinculen de tal forma que a través de la modificación de sus procesos industriales puedan reducir la carga de contaminantes que se eliminan o se emiten al medio ambiente. Un ejemplo de esto es la empresa Convert que hoy en día ha desarrollado una metodología en la cual ya no utiliza eh, productos derivados del petróleo para poder tener como materia prima en la generación del plástico sino que utiliza principalmente plástico reciclado. Otro tipo también de organizaciones que son necesarias para poder desarrollar una eh, visión sustentable en el país son las organizaciones de la sociedad civil o instituciones que se dedican a la educación ambiental. En ese sentido podemos mencionar a la comunidad química verde que en los, en los últimos eh, años se ha encargado de eh, certificar a través de la Universidad de Chile a distintos docentes de enseñanza básica y media a través de una metodología teórico práctica para poder entregarles herramientas que les permitan hacer que sus clases eh, vinculen elementos del currículum con elementos de desarrollo sustentable y química verde. Finalmente a modo de reflexión, nosotros podemos decir que el concepto de sustentabilidad deriva del enfoque de desarrollo sustentable. En ese sentido, nosotros sabemos que el desarrollo sustentable se basa en tres dimensiones, que son la social, la ambiental y la económica. Cada una de estas dimensiones tiene unas, un, una serie de indicadores que son los que ayudan a que podamos saber qué tan eh, cercanos a la idea de desarrollo sustentable o que tan lejanos estamos para cada una de esas dimensiones. Finalmente, nosotros podemos ver que en Chile existen distintos instrumentos, tanto del sector público, privado, educacional, que permiten y contribuyen eh, no solo a mejorar eh, la idea de mitigación y de adaptación que actualmente existe en el país, sino que también nos permite a nosotros eh, mejorar nuestro quehacer diario para no contribuir en la emisión eh, de gases de efecto invernadero o en el, en el gasto excesivo energético que finalmente termina contribuyendo al cambio climático.